es el más fácil de conseguir de todos Incluso más fácil Que el coche oculto de la montaña rusa ¿Vale? Entonces Lo podéis hacer con cualquier coche Lo único que debéis de hacer Es esto Lo que voy a hacer yo ahora mismo Cambiar el nombre Que tengáis Y poner yo ¿Vale? Y después de cambiar el nombre Tan sencillo como irnos a la mansión encantada tan sencillo como venirse por aquí chicos ahí está y nos vamos a colocar enfrente a ver, aquí no es, enfrente del cuadro vale Y ya tenemos este nuevo coche gusto de la mansión que todos me pedíis tanto y que ya he podido traer al canal, ¿vale chicos? Si os ha gustado el vídeo dejadme un buen like, me ayuda mucho, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. so-